Hola amigos del canal Random, bienvenidos de nuevo, feliz navidad y todas estas cosas. Aquí estoy de nuevo con el Pepinelo en la distancia, ¡saluda Pepinelo! Hola, ¿qué tal? Sois? <ríe> bueno amigos, pues como la semana pasada os gustó mucho el vídeo que hicimos sobre las inteligencias artificiales creando nuestras propias cosas, nos ha surgido una duda. ¿Sabes de qué va hoy el vídeo de hoy, Pepinelo? No. Mira, se nos ha ocurrido, dado que tú pones cosas reales en la CIA y genera atrocidades, ¿qué pasa si metes algo real en una YA? Como por ejemplo la sinopsis de una película, ¿qué póster te genera? Lo más importante, ¿alguien como Pini sería capaz de acertar ese póster? ¿Estás de acuerdo, Pini? Bueno, a es decir, metemos a ver. la sinopsis de una película, la IA genera el póster de una película real y súper famosa, y Pini tiene que averiguar la película en base a ese póster. ¿Vale? ¿Estás listo, Pini? Eh, sí, a ver qué sale. Venga, pues este es el primero. Ahí lo tienes. <risa> Tienes que adivinar la película Son películas súper famosas Es imposible que no las conozcáis Tienes que fijarte en los detalles A ver, lleva... No sé, parece como una guaraña El tío del traje Y el otro lleva un... No sé si es un machete los detalles, los detalles. Además, tened en cuenta que la IA te limita a lo que sea sangre, asesinato, muerte, tal. Todas estas cosas hay que evitarlas. O sea que tienes que traducirlo con un traductor automático y autocensurarte y evitar ciertas palabras en inglés. Vale. Así a ver, que... <risa> esto de CRCZ suena algo como a, a Crazy. O sea, un tío loco. Un tío loco <risa> tiene que ser Jan Nicholson. Tiene que ser Resplandor. El Resplandor. Esta tu última apuesta? Eh, sí, tiene algo que, no sé, creo que es una guaraña, pero oye, si es un hacha. <risa> pues, pues en sí. efecto, muy bien, es el resplandor. Aquí en la sinopsis, un hombre loco rompe la puerta de un hotel con un hacha. Muy bien, Pini, muy bien, muy bien. Ah, qué muy vaya bien, a tú. A la primera. <risa> venga, ¿te atreves? ¿Vamos con otra? Venga, vamos. Aquí tenemos otra. Está como podéis ver, pues bueno, hay unos niños, unos niños un poquito, mm, Joder, regular Tú, están un poco, son perturbadores, ¿no? <risa> eh, Bueno, a ver, niño gritando podría ser solo en casa, ¿no? <risa> ¿Es tu última apuesta? Eh, sí, venga, niño gritando y Navidad, eh, solo en casa pues en efecto, solo en casa. Un niño defiende su casa de dos ladrones en la noche de Navidad. No sé dónde ha puesto los dos ladrones, pero... Bueno, ya. Pini, Pini, estás acertando más de lo que pensaba, ¿eh? Que yo le he dicho que no iba a acertar ninguna. Y no va mal, no va mal. Vale, a ver. Venga, siguiente. Hostias. Estas sí, sí. perturbadora, sobre todo los pezoncillos que lleva el, el hombrecito este. Sí, sí, a ver. Eh, a ver, hay un cobete, ¿no? Un cobete. Hay un cobete <coughs> y un tío de azul. Podría ser una película de aliens. Tío de azul, un cobete. Aliens, voy a decir. ¿Aliens? Sí. ¿La dos. No pues. Sé, aliens. Pues no, es depredador. ¿Eh? Uno, un alien viene a la Tierra para coleccionar gente no podía decir cazar porque te lo censuraba pero para coleccionar gente es depredador ¿eh? esto es lo que interpretan por depredador bueno, a ver, una nave y un alien a algo hemos llegado, ¿no? bueno, bueno, no, no, no estabas demasiado lejos no está mal, no está mal que, pero bueno, oye, te... por cierto, a los que a los compañeros que estáis viendo el vídeo Podéis intentar dejar el comentario Cuántas habéis acertado O claro, claro, paséis vuestra propia no, porra A ver No si lo he dicho porque más. me parece obvio Pero la idea es que juguéis vosotros también claro A ver, bueno, venga, vamos allá Siguiente La número 4 A ver De Machín <risa> podría poner ahí O de Michime eh, Julín, que lo de en medio Es como una mujer de espaldas sin manos. Eh... <risa> Hostias. Tenéis que prestar atención a los pequeños detalles. Sí, hay una especie de nave. Hay, no sé, un sol detrás. Una chica un algo. Mm... Espérate, espérate, que estoy pensando. Venga, está, está pensando, está pensando. Estoy pensando. Hay... Ahí... Ay, la Los peli de Luke Besson. ¿Cómo? hay. no se me viene ahora la cabeza. ¿El quinto elemento? Sí, el quinto elemento. ¿Es tu apuesta, el quinto es elemento? Es mi apuesta. Vale, pues te equivocas. Es Terminator. Ah, bueno, Sarah Connor. Desde el futuro las máquinas mandan un robot a nuestros días buscando a Sarah Connor. Vale, de Machine. Vale. Vale, este ¿cómo? te ha sido, ya empiezas a fallar, ya empiezas a caer como moscas Pero sí, bueno, ¿lo habéis pero... asignado en casa? Vamos con la número 5 ¿Algo que decir, Pepinelo? No, pues lo del pelo rojo he dicho Oye, pues sí. a lo mejor No estaba mal tirada, ¿eh? no estaba mal tirada O sea, sí, el espacio tal vale. Siguiente Madre mía, esto puede ser cualquier peli de zombies ¿Eh? o, o de posesiones Vamos a decir posesión inferna, infernal ¿Posesión infernal? ¿Tú sí. crees que esto es posesión infernal? Bueno, vamos a ver Pues en efecto es posesión infernal Cinco amigos se van a una cabaña en el bosque y son atacados por demonios Lo que no sé es por qué hay 17 cuando he puesto que son cinco <risa> Pero Pini, Pini, Pini, además ha sido muy rápido con esta, muy, muy concreto con esta Pues por, <risa> por la puerta de la cabaña Sí, sí, sí, sí Mira, mira, mira, mira, pues muy bien, llevas tres, llevas tres, no está nada mal. Lo habéis adivinado en casa, vamos con las seis. Oye, pero son difíciles. ¡Ay, Dios, tú! <risa> esto podría ser cualquier cosa. Dejando aparte las atrocidades que genera la IA, claro. Esto... <risa> A ver. A ver, um... los pequeños detalles. Terminator. Terminator no, que sería lo que hubiera dicho, porque, porque, era... porque ya ha salido antes. Eh, pero sale un robot y sale un tío que podría ser un, Willy, un Will Smith por IA. Podría ser... ¿Soy robot? ¿O yo, yo robot? ¿Yo robot? Podría ser. Me A encanta, mí me encanta el delantal de nubes que lleva. Sí. Bueno, pues no. Esto es Robocop. Oh. Para, para, para pelear contra el crimen en Detroit construyen un mitad humano, mitad robot. ¿Eh? Lo bueno. que pasa es que ha, ha escrito un robot... Y, y un humano, así como por separado, ¿no? Como si fueran compañeros. Vale, Pero hombre. bueno, no estaba mal, no estaba mal. Podría ser un Will Smith, IA. Bueno, seguimos. Vale. Pini, llevas la mitad, no está mal, un 50% llevas. Bien. Venga, vamos allá. Hostias. Esta podría ser... Mira el ratoncito, mira los faroles mira la ventana <coughs> es que es todo maravilloso Ay, tengo una en la, en la punta de la lengua pero esta con unos retoques podría colar como portada real quizás así pero no me acuerdo de la, de la peli del No igual no lo vas a ver el rato llenar. navideño <risa> no será Alvin y las ardillas entiendo no Alvin y las ardillas es tu última palabra bueno venga por probar pues la película que buscas es Gremlins ¿vale? La... <risa> en navidades la mascota de Billy se moja y se convierte en un pequeño monstruo <risa> bueno <risa> ¿Qué maravilla monstruo um, cualquiera, así. ¿sí? sí, venga vamos con la 8 a ver o sea, Esto es una ¿eh? maravilla Pero qué Esto es que tienes ahí como a, a Bach Fernández En todo el medio Sí. sí. <ríe> Está como la gente tiene como la cara así un poco rara A ver, vamos a ver Un volcán <ríe> O algo parecido Un montón de peña No creo que eso sea el monte del destino, ¿no? Yo no puedo decir nada pues no sé, vamos a decir el señor de los anillos venga es tu última palabra, el señor de los anillos aunque esto parece algo más espacial un Star Wars no creo sería otra cosa, habría naves o algo ¿no? <risa> o sea, nada, esta me abstengo no tengo ni idea no, tienes que decir algo joder, pues voy a decir espérate, pues voy a pensarlo bien que puede ser eh... En casa cómo lo lleváis ¿Qué pensáis que es en casa esto? Hostia, esto es que no tengo ni idea de. De. de esto. Eh, yo que sé el señor de los anillos, venga. Venga. Pues en ser, efecto. Pero... ¡Es el señor de los anillos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nueve compañeros deben ir a un volcán para destruir un anillo de oro. Y... Hostia, pues ya ves que yo he visto el volcán y he dicho. Yo he estaba aquí poniendo mi mejor cara de póker. Pini, sigues estando al 50%. Vamos con dos más. Vale, flipo tú. Esta es muy fácil. <risa> Ojo, Es, sí, el, es el, el, el hombre Seat. Hostia, pero... A ver, tienes a, a, a Superman mezclado con Thor. <risa> eh, eh, pero claro, esto que... Eh, Superman, Batman versus Superman... Eh, venga, Tienes que decir una eh, super... Es que son dos, tendría que ser Batman v Superman Entiendo, no creo que vayan a repetirlo ¿no? Batman versus Superman sí. Pues en efecto, Batman y Superman Se hacen amigos porque su madre se llama Marta <risa> <risa> Pini que llevas cinco, cinco de nueve Va superando la mitad El hombre Seat se despide de vosotros Y ahora viene esta cosa A ver una cueva uh -huh. Los Goonies ¿Los Goonies? ¿Estás sí. seguro? Los Goonies Pues no, es Indiana Jones Un Inna explorador con Jura. un sombrero Eso lo no he escrito yo Un explorador con sombrero eh, roba un ídolo dorado en una caverna Vale, bueno. vale, vale Llevas exactamente la mitad Vamos con la 11 Pini Te atreves al desempate Esta puede ser la causa de tu derrota más absoluta O tu victoria Pero vamos, que has acertado un 50% Que es infinitamente más de lo que yo esperaba ¿Te atreves con la 11 para desempatar? Venga Y con eso terminamos La número 11 Esta ni me acuerdo yo cuál es Hostias Tienes que estar atento a los pequeños detalles. A ver, ahí... Uf, es que... Hostia, es complicado. Uh -huh. Porque también estoy pensando películas que te gusten a ti. Yo he cogido películas famosísimas. Las películas que hemos sacado, raro es que alguien no las conozca. A ver... casa en árboles <risa> RG Caleture estoy viendo a ver si hay alguna pista en algún sitio está, está, ves los engranajes en la cabeza de Pini, se la está jugando todo en esta apuesta, vosotros cuánto porcentaje habéis acertado estoy poniendo en comentarios, hombre, echa ahí dar al botoncito de los likes y estas cosas Pero a ver, vamos venga Pepi dale un... un... A ver, tenemos ahí un, un árbol, tenemos ahí un número de personas que no sé si será significativo. No bueno, creo sí, que has sea. Visto, el Hobbit. ¿no? ¿Ya ¿Has visto eh, los cinco compañeros del Hobbit? Te quedas el Hobbit, con el Hobbit. Venga, vamos al Hobbit. Pues lo has dicho antes, es los Gunis. Oh, no. <risa> Cuatro niños se encuentran un mapa del tesoro y una familia lo quiere también. No. <risa> no puedo poner mafiosos porque me bloqueaba la puta ya. Pero has fallado en el desempate, Pepinelo. ¡Oh! Pero bueno, eh, creo que este vídeo yo me lo he pasado muy bien. No sé. No sé qué piensas tú, Pimporru, de esta, de esta idea absurda que, que he tenido. Oye, pues es que esto es muy difícil de acertar. Está muy difícil aceptar, tienen que mejorar un poquito la IA, pero. Y con todo has acertado mucho más de lo que pensaba. Pero aquí llega ahora lo importante, vuestra opinión. Porque tengo eh, 100 de este estilo. Entonces, si os gusta, pues podemos seguir haciendo más. Más vídeos de estos. Y es fácil de hacer. Y es muy divertido ver a Pini su sufrir. O, ah, o sea Pini, que o siempre o me va a mi... no sé, tocar a mí. Hablas tú. Haz tú. Podríamos invitar a, a alguien. Venga. Podemos invitar a alguien, vale, me parece bien Ay, qué... Pues nada, PurruPu Que esto es así de... de sencillo Así que, pues nada, eh, despide el vídeo Porque ya está eh, Ya está, muy cortito, ¿no? Si os gusta, darle like y estas cosas y cerrar más secciones Muy cortito, 15 minutos, ¿no? Hasta esta gente aquí media hora Bueno, vale, pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad en comentarios cuántos habéis acertado Y nos vemos ya pues, prácticamente el año que viene, ¿no? Totalmente, totalmente Así que familia, espero que lo hayas pasado bien Un besazo muy fuerte Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!